Bueno, pues el, el título del proyecto eh, parte de una, de una frase pues, de, de Paracel, pues, de este personaje que fue un, un médico, un eh, escritor también, que se sitúa más o menos entre, eh, entre final de Edad Media, pues inicios del, del Renacimiento, y eh, pues principalmente esta frase reúne como muy bien eh, un un pensamiento del que nos, nos interesa mucho, que hemos abordado en distintas obras, que es el, es el astro, es decir, la estrella en el cuerpo, ¿sí? Exacto, el hombre como reflejo del cosmos, entonces un, un reflejo especular entre, entre lo que es el microcosmos, digamos nosotros o la tierra y el universo. Es como importante que nosotros ahorita estamos, digamos, en, en, esta, en el gabinete como utilizando todas estas eh, mitologías en, en el mismo sentido que lo tiene el arte o sea, para nosotros, digamos, el, tanto el arte como la mitología van como por un mismo camino que es como el camino de exaltar la vida entonces cuando uno, digamos, abre, la, o sea, los mitos no son como unas fábulas o unas historias que vienen y se le ocurren a alguien, sino son realmente acontecimientos reales pues digamos que el arte analógicamente también es eso mismo entonces cuando nosotros señalamos digamos estas siluetas y colocamos ese cielo estrellado en estas mitologías justamente son hechos reales que están ocurriendo además porque digamos el material de la labrea por lo que ya hemos dicho es un material que tiene una temporalidad y está cargado de esa temporalidad es lo mismo esos minerales digamos la pirita tiene una temporalidad que, que floreció en las entrañas de la tierra y por lo tanto, cuando nosotros observamos esto, está, estamos presenciando a sí mismo esa, esa temporalidad, es, que es lo mismo que, que, que, que la mitología. No son, digamos, alegorías o, o cosas como, como cuentos irreales, sino son, son vivencias y son cosas reales, que pertenecen a una, pues una redundancia, pero pertenecen a una realidad que puede ser que no sea la, la temporalidad cotidiana porque pues, todo esto son, digamos, de temporalidades cíclicas, claro, porque pues, hay un descenso, en, hay una muerte, hay un renacimiento, hay una transformación. Eh, bueno, esta, esta pieza se llama eh, Amón, a imagen y semejanza, eh, consta de esta parte del, del dibujo, eh, que como ya les explicábamos los materiales, y estas dos piezas escultóricas que son eh, vaciadas en, en grasa animal de un molde que sacamos de unas amonitas del, del Museo de, de Geología. Hay acá eh, de nuevo una sugerencia de, de, ese, de ese cielo, de ese espacio eh, constelar, espacio cielo estrellado, eh, en la bóveda ya no celeste, sino un reflejo en la bóveda craneal, y es como ese, ese, ese espacio interior eh, que refleja eh, un cielo que está por encima de nosotros. Y eh, acompañado de, de estas piezas eh, eh, está, o sea, lo ponemos en, en, en relación... Ahí hay un... un, un hay un, como un juego de palabras, sí, porque Amón pues, es un es Amón, dios cornudo, es el dios carnero. Entonces, dios egipcio. De donde viene pues, la etimología también es porque, digamos, por forma de la monita, pues tiene una forma parecida a los cuernos de Amón. Y, y también, digamos, hay una parte del cerebro que se llama el hipocampo, pero también tiene ese nombre que es el cuerno de amor por, por esa morfología. Que es como... Eh, eh, acá, acá se puede ver. Que es, es, eh, está como más o menos así, en, en ubicado en la parte central del, del, del cerebro, y es también como un, como un cuernito, también se llama hipocampo, porque es como un caballito, porque es algo como que medio, medio se enrolla. Pero es, es, es muy curioso que también le llamen cuerno de Amón porque es, es de nuevo ese dios, pero en nosotros, ¿no? Ese, ese dios y está dentro eh, por una confluencia morfológica ¿sí? ¿no? ese mismo, de, de ese mismo cuerno. ¿Eh? En la mayoría de los dibujos, como, como, como pudieron ver, eh, hay hay como dos consecuciones que son bien importantes de resaltar. y Por un lado está eh, una parte que es como una ilustración científica, es un tipo de, de dibujo que tiene como una consecución técnica que está del lado de la, de la ilustración científica. Y por el otro lado está como esta, eh, esta intervención pues con, la, con la pintura y los metales que hacemos entonces eh, creo que eh, ha sido una constante con otros trabajos y es que eh, pues, sí, sí interesa, pues sí nos ha interesado por un lado eh, la, la ciencia, ¿sí? como esta, esta visión de esta ilustración que tiende a ser tan objetiva y realmente eso era lo que nos interesaba, o sea, la, la visión super objetiva de la, de la tortuga. ¿sí? Para eh, contraponerla con un espacio del, del, del infinito y de esa, de esa pintura, sí. como ese, ese dibujo súper objetivo de ilustración, eh, que es capaz de contener eh, una parte eh, mucho más cósmica. ¿no?